Hola, soy Gabriela, asesora virtual de Grupo diligent. Recuerda que este año, antes de presentar tu auditoría externa, debes cumplir con tu auditoría interna, que ayudará al mejoramiento de tus procesos y al logro de tus propósitos empresariales. Grupo diligent se adapta a los protocolos y medidas de bioseguridad, prestando este servicio de manera remota para mayor facilidad, no importa las sedes que manejes o en qué parte del país esté tu empresa brindando auditorías internas con modalidad de orientación y asesoría para planes de mejoramiento de acuerdo al alcance de tu sistema. No dejes pasar el tiempo y esta oportunidad. Sé parte de las empresas que quieren el éxito continuo. ¡Contáctanos!